El problema está en ese, la gente uh -huh. las adrenalinas se le sube y tú lo ves eso delivery, mis amigos, ay eso muchachos, eso Mira. es increíble bueno eh, no vámonos, es fácil. ¿Eh? vámonos digo, señores digo yo ah. que no es fácil no. pero ah. deben tomarlo más que como una crítica destructiva, una no, crítica no, constructiva. Hay, hay, hay, Para que cada motorista tome conciencia, claro. que al conducir lo haga con cuidado y tome las previsiones necesarias. No es verdad que un vehículo que está, que está detenido en una intersección, está detenido porque quiere, es que está permitiendo que otro... Claro. Y viene un motorista de atrás y sale y se lo llevó. Yo lo vi. Un, un día de esto, cuando tenga tiempo, en uno de los comentarios vamos a hablar de por qué la motocicleta se mantiene de pie, por qué corre la motocicleta. Eso es física. Pero sí. mientras tanto, lo más físico que tenemos aquí es la presencia de nuestro amigo Raúl Monegro, quien es el director, el vocero ¿no? del FALPO, del Frente Amplio de Liberación eh, de Lucha Popular. perdón sí, sí, lucha Frente popular. Amplio de Lucha Popular, FALPO. Con él vamos a hablar acerca de la Ayuda, ayuda de los 100 así? millones a los artistas. Buenos días, Raúl. Ay, Santi. ¿Cómo estás? ¿Por qué tú haces eso? Escúchame, Raúl, antes de que inicie la entrevista, pero ¿por qué tú haces...? Lo a, a, ayuda. Así, tú dices. ¿Por qué? Adelante, ayuda. Ah, bueno. Ponlo en negrita, en negrita, ¿no? En cursiva también. <risa> <risa> Adelante, Raúl. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Muy agradecido. Buen día a todo el público. Buenos días a, a ustedes y gracias por... Esta nueva oportunidad que me dan o nos dan para nosotros. Este programa es suyo. Usted sí. o sabe es que aquí lo ve medio país. Cuando usted viene aquí lo ve medio país. Yo Así sé que. que Olvídese sí. de eso. Yo eh, sé que. Yo adelante, que sí. Raúl. <risa> bueno, eh, mira, nosotros creemos que eso ha sido una actitud o una decisión eh, injusta en estos momentos que vive este país, distribuirle 100 millones a personas. ...que exhiben a diario eh, mansiones lujosas, dinero, porque hay videos hasta ellos enseñando dinero... Eh, ...carros de último modelo y Bonito. de marca Bonito. Eh, Bonito. privilegiada y... en, este, en este país. Cuando este pueblo eh, se está cayendo a pedazos, cuando eh, en esos sectores populares... ...y hay otros sectores eh, de la vida cotidiana o de esta sociedad que sí debieran eh, ayudarle o darle algún incentivo porque han dejado de trabajar desde que inició la pandemia. Nosotros creemos que se equivocaron o se equivocó el gobierno de Abinader porque no creemos, como dicen algunos, que Abinader no sabía de eso. No hay un funcionario que no se atreva a tomar una decisión de tal magnitud parecida a esa que de entregarle los fondos a a esos artistas, sin que él se la comunique a él. O sea que él sabía, deben admitir que se equivocó, se equivocaron, porque imagínense ustedes, ahí está Bonnie Cepeda, que su esposa está nombrada, él cobra 220 mil pesos mensuales y le dan dos millones de pesos. Señores, eso, tiene, eso llora ante la presencia de Dios y causa indignación, y va causando también mucho disgusto y eh, se vaya acumulando, porque nosotros creemos que al parecer es más de lo mismo, con esa actitud que hemos visto o muchos errores que se han cometido, yo creo que vamos por el mismo derrotero del gobierno o de los gobiernos que, nos, que han sucedido a este que actualmente. Eh. Raúl, normalmente ustedes siempre hacen eh, pronunciamientos cuando se dan este tipo de casos. En este caso no hemos visto, salvo en el día de hoy que te invitamos al programa, eh, algún tipo de pronunciamiento de ustedes como institución. ¿No se sienten ustedes un poquito tímidos? en eh, estamos dando la primicia de nuestro nuestra posición y de tu pronunciamiento en tu, en tu programa. <risa> Estábamos esperando que nos invitaran ah, para, bueno, ah, para ah, dar bueno. la primicia. Oíste, <risa> Tú sabes ¿verdad? que nosotros y, eh, no hemos pronunciado siempre cuando se cometen sí. actos como esta injusticia o esta situación de dilapirar el dinero del pueblo alegremente. Donde no es una prioridad Como hay tanta prioridad En estos momentos Y ellos no eh, enfrentan con, con responsabilidad En ese sentido eh, Nosotros sí nos no, no hemos pronunciado En las redes Y algunos comunicadores Nos han preguntado Y hemos planteado esta posición Que hoy estamos planteando aquí eh, Raúl, ¿qué piensan ustedes Que debería de, de hacerse en torno a la persona que representa esta institución, sanciones, eh, destituirlo, cancelarlo, o él mismo dejar el cargo, ¿qué se debería de hacer? O el Luis Abinader, no han dicho nada, nadie ha dicho nada. Lo primero es eh, que, vuelvo y te repito, esa decisión no la tomó eh, Tony. Tony esa no, decisión... Incluso él, él dijo que él recibió eso, esos 100, 103 millones de pesos porque el presidente... Eh, autorizó, autorizó, claro. A, o sea que el presidente eh, tiene, eh, tenía y tiene conocimiento sí. de esa situación. Mire. Y yo creo que eh, debe pedirse la excusa a este país, el presidente, debe rectificar eh, y reconocer que se equivocaron y que ese no era, ese dinero no debió ir a personas que no necesitan y que están viviendo en unas condiciones económicas, diríamos nosotros, eh, de abundancia. Cuando la gran mayoría o un 90% de este pueblo está pasando y está padeciendo situaciones difíciles, porque si ustedes han ido o van a los supermercados o van a la tienda... Yo diría que, y me atrevería a decir, que todo ha subido en más de un 50%, sí, los artículos sí, sí, de primera necesidad sí, desde que inició la el problema pandemia. Problema. Y el, el sueldo y los trabajos se han disminuido. Al menos trabajo para la gente. Hay muchos desempleados que no están en ninguno de esos programas, ni están recibiendo porque vivían de día a día y eran chiriperos, como dicen. Entonces, ahí es que debe ir ese dinero que se le dio a gente que vive en opulencia. Raúl. Yo estaba comentando con un amigo que ellos son los directores de sus orquestas y que debajo de ellos hay una cantidad de personas que trabajan en, en torno a su orquesta. ¿Tú crees que sería adecuado que el gobierno o que esos artistas den muestra o en, de transparencia en, el, en la distribución que se le ha hecho? Porque pare, aparentemente... Es para ellos, para el para el artista que tiene en los cuartos, que es el que está bien. Por ejemplo, Miriam Cruz tiene su orquesta y de verdad ha estado tocando durante todo el tiempo. Sí. Y tiene como 20 o 15 personas. No se ha dado. Si en caso de. Tú entiendes que debieran entonces darlo a conocer como, como transparentar eso. ¿No te sería diferente la historia? Si ellos. Francis, mira, lo. Correcto, de parte de su artista, es no recibirlo. Lo primero claro. es que ellos, eso es como si fuera una empresa. Y cada canción de esas que suena en la radio, hay como un, un, por, ciento. un por ciento, un dólar. Y sí, eso se promueve aquí en, la, a dueño de negocios, en las redes. Eso. En las redes. O sea, ellos se mantienen generando dinero. Y los que deben asumir su nómina con esos empleados, esos músicos que tienen, para que ellos sean lo que... Eh, responsablemente le paguen. No nosotros, no nosotros, porque si eh, se, lo, se lo fueran a dar a los músicos, ¿cuántos etiquetas hay aquí que pican, que no son de renombre? Y eso sí, eso sí que te tocan una fiesta por 5 mil pesos y se lo reparten 500 paes de 500 paes. O sea, ¿por qué a eso no le dan? Aquellos que son famosos y que el gobierno tiene compromiso, porque trasfondo es un compromiso que hay al político con eso que lo apoyaron. ¿Cómo así? que lo apoyaron en campaña y tocaron fiestas, por ejemplo, vuelvo y te repito, Boni Cepeda, Boni Cepeda está, compuso una canción para, para la campaña, entonces había un compromiso, está nombrado en el gobierno, le dan dos millones, la esposa está nombrada, un, una persona que ya, ni, eh, o sea, no pierde su ciudadanía, pero es un ciudadano puertorriqueño, y reside en Puerto Rico y ha residido por mucho tiempo en Puerto Rico, o sea, que hasta la ciudadanía eh, puertorriqueña tiene, ¿por qué? No se le da... Eh, ahora no recuerdo un bachate, unos bachateros que hay aquí. Que eh, tocan ahí, la fiestas, selección bachatera? Claro, ejemplo, ¿por qué no, aquí, ¿por qué no, eh, no salen ellos en ese? Porque hubo un compromiso con esos artistas que, por su fama, por su, que, que, que todo el mundo lo conoce, le, le daban la posibilidad de algunos votos y de algunas canciones que les favoreciera a ellos. Entonces, hoy oh, lo que están es pagándole eh, con el dinero de nosotros, el dinero de este pueblo. Eh, esos favores o esos compromisos políticos que se hicieron en campaña bien, bien. mira Raúl que ya estamos finalizando un año de mucha de muchas situaciones, eh, pandemia eh, desaceleración de la economía mundial eh, y tú planteaste algo que yo he venido planteando respecto a los precios de la canasta básica y entendí que podría venir un reclamo de parte de ustedes o simplemente es una, un comentario porque no sé cuál ha sido la actividad de que ustedes se plantearon que suspendieron no sé cuál era pero con respecto a la, a la salsa de los precios que era lo que tú referías Quería, quiero saber tu parecer sobre eso. Mira, eh, Francis, este año que eh, ya va a iniciar, en los próximos nueve o diez días que le retan a este, va, eh, es un año con un futuro incierto. Nosotros no nos atreveríamos a hacer ningún análisis, porque hay situaciones difíciles. Y en términos económicos, en términos de, de salud y sin llenar a la gente de pesimismo aquí se, se esperan en el mundo grandes jornadas de lucha porque eh, los, los manejos que se le está dando a la situación no son los más adecuados incluso eh, nosotros podríamos decir o nos atreveremos nos atrevemos a decir que todas esas medidas son injustas y que se están tomando solamente para los que menos pueden, los eh, más desposeídos, porque eh, ellos implantan un toque de queda y eh, toman medidas, pero la medida no la toman al sector eh, hotelero que sigue abierto, que sigue con su oferta. Pro, pro, y tú producción. llamas ahora y no hay... No hay no hay no hay eh, espacio oh, sí. en lo próximo, en lo que resta del año y en parte del otro año, porque todo el mundo se va allá, ahí se amanece bebiendo, ahí se, se baila y ahí se hace de todo. O sea, ahí no se contagia no. el COVID. Pero a estos dueños de, de colmadones, de negocios, sí le, le, le imponen la medida necesaria. O sea,. Y a la boda eh, también. Y a la boda y... No, o, es o sea... Es un eh, más cerrado. El más problema, el problema de... es que hay una pandemia y es real, pero las medidas deben ser para todos. Para todos. todos. Pobres, ricos, eh, súper ricos. Y eh, esa situación está causando mucha... mucha Muchos problemas económicos en la clase baja y en la clase media. En ese es? sentido, tú sabes que... Eh, el pueblo va a reaccionar, va a reaccionar de una u otra manera por la misma desesperación de la de, de, de, de, de que no puede adquirir sus eh, servicios o la necesidad de, en términos de, de comida y cosas que, que necesita. Raúl. Entonces nosotros creemos que el año que viene y la situación económica cada día se pone más difícil y no hay control de precios no, no porque yo hablaba con un comerciante no y me decía mira los huevos hace lo estaba comprando yo a 70 pesos y pues él lo compra el, el cartón sí. y ya yo lo tengo a, a 170 pero yo no sé quién es que lo ha subido porque a mí me llegan a ese precio entonces cómo va a llegar al consumidor o a, al comerciante detallita y después cómo llega al consumidor. al consumidor. Entonces, nadie dice nada, todo el mundo callado, todo está bien, y los precios subiendo y el poder adquisitivo de la gente vale. disminuyendo. Entonces, eso eso traerá consecuencias, sí. consecuencias impredecibles. Eh, Raúl, viniendo acá a San Francisco de Macorís, hay un tema que en la semana pasada estuvo bien eh, candente por una un reportaje que hiciera Nuria Piera, y sobre la alcaldía de San Francisco y los 680 mil pesos para la compra de canastas para los empleados, básicamente del ayuntamiento, de regidores, y además unos bonos, Yerjan. Sí, eh, un millón de pesos un... para bonos para repartirse para, ¿para, ¿sí? para los pueblos y 800 mil pesos eh, aprobados para canastas para empleados, regidores y personalidades. ¿Qué opinión te merece este tema? Mira, Raquel. Eh, Tar... eh, está bien, está bien eh, eh, Mira eh, Amigos televidentes y, Aquí, aqu Aquella es una morena preciosa eh, por esto sí, es una Y al igual que Carolina Una estrella Exacto. Gracias, Gracias. Eh, Comunicación. Eh, sí, Pero no. mira, nosotros no. Nosotros hemos estado Y hay más denuncias de las que Nuria hizo eh, En esa alcaldía Se están haciendo cosas Que En términos del manejo y protocolo que eh, de compra y contrataciones que no se han estado haciendo. Nosotros estamos o sea, investigando se está violando y tenemos informes, se, pero... se está violando la ley. Tenemos okay. informe de que hay una parte de esa avenida que fue... Eh, ...destruida para construirla de nuevo... La hay de una libertad. parte ...que no se licitó... ...hay una parte que la dejó la otra alcaldía licitada... ...pero la otra parte se hizo así sin licitación... ...y ellos... ...o sea... ...no tenemos los datos... ...y hay otras cosas... ...nosotros estamos en ese proceso de investigar... ...porque nosotros no vamos a permitir... ...que vuelva otra alcaldía... ...como la de Félix Rodríguez... ...en ese ayuntamiento... ...que es el gobierno municipal... ...y el gobierno de nosotros... Raúl... ...en ese sentido... Eh, ya en enero, nosotros estaremos fijando posición porque vamos a tener los datos concretos para no estar hablando por hablar o por oído de Garza. Pero esos son los rumores que se escuchan en cuanto a esa situación de la Avenida Libertad. Pero sobre las canastas y los bonos, ¿qué tú opinas? Es que no, es que no es, eh, eso es inadmisible, okay. eso es inaceptable, eh, distribuir el dinero del pueblo en un grupito de gente que, que ni muchas veces llega a los a los empleados de, el ayuntamiento. de baja categoría del ayuntamiento, si no se queda entre la cúpula, entre los, los, los jefes departamentales. Okay. Eh, Raúl, usted ha hablado aquí de alza de los precios eh, de consumo, ¿verdad? De la, de la canasta básica, eh, pero el gobierno ya está anunciando de manera sutil una reforma fiscal para el año 2021. ¿Qué tiene el FAPO que decir con relación a esto de una, de una reforma fiscal que naturalmente va a, a endurecer, si se quiere, lo que tiene que ver con la, la economía de nuestro país? Mira, por su mala política de estar distribuyendo el dinero del pueblo, eso es lo que va a producir, porque ellos están distribuyendo un dinero a artistas eh, manejando o mal manejando el dinero del pueblo, sin eh, saber que tienen compromiso de deuda y de pago y no se habla de eso, no se habla de eso, entonces ellos están preparando el terreno para lo que ya anunció Luis hace do, do, como dos meses, iniciando el gobierno sí. que iba a hacer, y que eh, la presión social de este país hizo que retrocediera en esas pretensiones pero eso es prácticamente inminente que toda esa mala política económica, no solo de este gobierno, sino de los que han, eh, eh, se le va a cagar al pobre pueblo en la costilla, como dicen en el agro popular. Y ahí es que habrá consecuencias, lo que decía ahorita, con la situación económica que vive, con lo, la, la, el alza de todos los artículos de primera necesidad y los que no son de primera necesidad, eso... Eh, va a producir también más eh, alza y si someten una reforma a PICAR o un pacto fiscal que le cambian el término para confundir, pero es lo mismo, no tiene diferencia. Un pacto y una reforma es, es lo mismo. Claro. Raúl, al final yo quisiera que tú nos dejaras un mensaje para este pueblo franco-macorizano. En un año que termina un año de, de, de un año difícil y comienza un incierto, en cierto modo. ¿Qué tú le deseas a San Francisco de Macorís como dirigente del Falpo para el año que viene? Mira, nosotros los deseos eh, siempre están el año entero y hemos estado acompañando y hemos puesto hasta nuestra vida y nuestra familia para que este pueblo viva en mejores condiciones y más unido. Yo creo que ha sido un año fatal en términos de pérdida humana y de situaciones de salud, pero estamos viviendo una época de reflexión. Y yo creo que no hay que, o nosotros pensamos que no hay que eh, ponerse loco. Eh, la pena que hemos vivido la podemos com combatir con alegría en esta Navidad, juntándonos en familia, eh, llevando el protocolo y eh, tratando de no contagiarnos de ese mortal virus. El año que viene estaremos acompañándolo y... Eh, quizá nos equivoquemos en todo este planteamiento, o eh, prefe, eh, quisiéramos equivocarnos y que las cosas cambiaran para bien del país. Bien, gracias a Raúl Monegro, señores dirigentes, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, aquí en San Francisco de Macorís. Hemos hablado acerca de las ayudas de los 100 millones, hemos hablado acerca de la decisión del Ayuntamiento Municipal, con también un, unos dineros para canasta y unos para bonos, bueno, de todos esos temas con Raúl, qué bueno, gracias Raúl por estar con nosotros, nosotros vamos a la pausa cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana, no se vaya, todavía queda más